Hello everybody. Hola a todos. Con Joan Linton. Ahora vamos a comenzar With entrando en un estado de meditación profundo. Now. Vamos a esperar algunos minutos. Vamos a nuestro mejor estado, conectamos con el campo de conciencia mundial y sentimos que somos uno. Antes de comenzar nuestra sesión, puedes sentir, puedes experimentar los diferentes estados de cuando juntos conectamos con nuestro campo de conciencia. Estos días, cuando practicamos el fundirnos en el campo de conciencia mundial, algunas personas han tenido muy buenos feedback. Esto necesita ser experimentado en silencio. Y solo cuando la conciencia se vuelve muy pura y muy fina, entonces... entonces podemos conectar con ese campo de conciencia y con el chi puro sí. universal, mucho mejor. Realmente, Realmente ¿eh? nosotros Siempre estamos fundiéndonos con el chi puro universal y con el campo de conciencia de alto nivel, pero no, no nos damos cuenta. No lo sabemos. Desconocemos ese alto nivel, ese. Esa realidad de alto, de muy puro nivel. Siempre estamos fijados en los niveles más toscos, en los niveles de la materia, Siempre estamos muy ocupados con las cosas que están enfrente a nosotros. We don't know. Nosotros desconocemos o no tenemos la experiencia de, infinite possibility. de ese trasfondo infinito que tiene infinitas posibilidades. El doctor Pang, nuestro maestro, nuestro profesor, ¿sale? decía que realmente la práctica es muy simple. Necesita calmar y calmar el corazón. Y si tu corazón está suficientemente pacífico, inmediatamente obtienes todas las cosas que necesitas. Y realmente es así. Entonces, nosotros sabemos que lo más importante es gestionar nuestra conciencia y parar a la mente la mente mono, la mente loca, e inmediatamente soltamos todo mundo, y no hay nada más importante en el mundo y en la vida. Y como no hay nada importante, nuestra Be in the Nuestra conciencia comienza a ser en el momento presente. Y vamos a empezar a estar en nosotros mismos. We Siempre es así. We ¿Debemos no apegarnos a nada para ser nosotros mismos? Si tú no lo crees, prueba. Cuando no te apegas a nada, tú vas a transformarte en tú mismo. Is in the moment, uh, tú mismo estás en el momento presente uh, Y tu ser, tu ser, tú mismo en este momento presente es pura existencia you don't need to on No necesitas apegarte tampoco a ti mismo If you don't attach other things, si no te apegas a nada más you will not lose no vas a perderte de ti mismo. In another word, because we attach en otras palabras, things, porque estás muy apegado a muchas cosas, so we lose ourselves. entonces, entonces, es por ello que te pierdes de ti mismo. Ahora, soltamos todo. Limpiamos todo de nuestro corazón. Solo haz esto. Todos cerramos los ojos. Down everything. Dejarlo todo Totalmente relajados Cuando dejas todo, inmediatamente consigues el universo. Los maestros antiguos decían, déjalo todo, y te volverás pacífico y conseguirás el universo what it means qué significa it means it our consciousness don't fix our all, all kinds of food. Significa que cuando la conciencia no se queda fijada a It cosas específicas, entra en el momento presente universe, y se funde de inmediato con todo el universo inmediatamente iremos hacia la integridad, hacia la unicidad. This is esto es realmente muy simple muy fácil de entender Now everybody ahora todos come to the moment. vienen al momento presente The the y solo experimenta en el momento presente, Pure, clear, puro y claro, ese estado de conciencia puro y claro, no hagan nada más. We individually, si practicamos de forma individual, it's more to come to this deep state. Es más difícil entrar en ese estado pacífico y profundo. But pero if you only can practice individually, si tú puedes solamente practicar de, de modo individual, necesitas dar lo mejor. Now, Ahora, the of consciousness field. estamos en el campo de conciencia mundial. Our nuestras conciencias conectan juntas sosteniéndonos unos a otros the power of the resonance of consciousness field. el poder de la resonancia del campo de conciencia nos trae al estado puro de conciencia y, y estabiliza nuestras conciencias en ese nivel. Totally relax your brain. siente que tu cerebro está completamente relajado It seems, uh, your y es como your si tu cerebro realmente dejara de trabajar, de actuar Eso significa que tu mente no puede pensar. Just stabilize in a pure aware state. Solo está estabilizando ese estado puro, interno, autoconsciente. El poderoso campo de conciencia... Sostiene cada conciencia individual en la completud, en la integridad. Time, y al mismo tiempo, each cada conciencia individual Necesita Conscientemente Ajustarse a sí misma Para estar en el mejor estado Para sostener Nuestro campo de conciencia mundial Si todos, corazón a corazón, siempre estamos tratando de sostener ese campo de conciencia, el campo de conciencia también nos sostiene. Vamos a mejorar juntos Junto con el poder De nuestro campo de conciencia ¿Cómo podemos sostener El campo de conciencia? Es de una forma muy sencilla. Solo entramos en nuestro estado más puro. Y entonces tendrás una una conexión consciente con el campo de conciencia mundial. Then you feel you become the world consciousness entonces sentirás que te vuelves el campo de conciencia mundial. And the also your y el campo de conciencia mundial también se volverá tu conciencia como una unidad world, one nation, en esa unicidad together, juntos. Solo nos dedicamos a purificar y estabilizar nuestra conciencia. Esto necesita... Que nosotros continuamente entrenemos nuestro estado Minyue. El, El observador se observa a sí mismo. Sí. Si ya conoces Minyue, solo practícalo todos los días. Cuando tienes tiempo, el observador inmediatamente viene hacia sí mismo. En la vida diaria, si lo haces así Mejorarás tu conciencia Y también estarás mejorando el campo de conciencia mundial En cualquier tiempo haz esto Y estás sosteniendo el, camp el campo de conciencia mundial Especialmente en la vida diaria Si tú sientes o te das cuenta que te has perdido Entonces la conciencia tiene bloqueos ah, Existen determinados apegos Te das cuenta que tienes emociones y pensamientos negativos. Y en ese momento, inmediatamente vienes a Minyue. ¿Quién observa las emociones? ¿Quién observa los malos, los pensamientos negativos? El observador lo, sabe, lo conoce. No necesitas enfocarte en tus emociones. O en los ya, malos ya, ya, pensamientos, los juicios, peleas y peleas. No necesitas enfocarte en eso. No necesitas pensar, yo quiero limpiar mis emociones. Lo único que tienes que hacer es, es regresar al observador y regresar al estado Mingyue. Y conectar con el nivel Mingyue del campo de conciencia. Y obtener de él el poder. Tú puedes estar sentado hasta que sientas que te vuelves pacífico, vayas más allá de las emociones, más allá de los juicios. Por ejemplo, cuando me comunico con alguien, y esa otra persona tiene diferentes ideas que tú, y de repente en tu interior empieza a surgir un conflicto y empieza en el interior a surgir la pelea, la lucha. Las emociones se disparan, aparecen, Oh, you feel the emotions, uh, almost appear. cuando tú sientes que las emociones casi están apareciendo oh, you realize, uh, maybe the emotions will appear. o te das cuenta de que quizás las emociones aparecerán Inmediatamente paras, te detienes, detienes los pensamientos, la mente, y vienes, regresas al estado Minyue, porque ya estás perdido de ti mismo. ¿Por qué están surgiendo, están comenzando los problemas? Porque tú has comenzado a contaminar el campo de general de conciencia humana y el campo de energía. inmediatamente state. regresas al estado minyue puro y pacífico te relajas en él maybe, uh, if you find, if you find si tú encuentras el conflicto, muy tempranamente, quizás no necesites parar de comunicarte. Tú directamente puedes ajustar el interior. Pero regresas al estado Minjue, y continúas cambiando el estado, y... Que continúas comunicando con los otros de una manera pacífica. Si tú sientes que el conflicto en el interior es muy fuerte, lo mejor es encontrar la manera de rápidamente parar la comunicación y solo mantenerte sentado o, o ir a algún lugar donde puedas estar meditando. Que va, vayas más allá del ego. Regreses al observador y vayas... Más allá del pensamiento, del marco de referencia. Algunas personas me pueden preguntar, oye, ¿esto no era una sesión de sanación? ¿Por qué el maestro Wei habla sobre Ming-Yue y el marco de referencia? This is, uh, the root Porque esta es la raíz de todo tipo de sanación. If you work on this level, this y si level, tú trabajas en ese nivel, no solo puede curar algunos pasos de problemas. Tú no solo vas a sanar algunos problemas cas casuales del cuerpo. Tú podrás sanar problemas emocionales, problemas mentales. Tú vas a poder sanar a la totalidad de las personas. Y vas a poder ayudar a sanar a todo el mundo. Entonces, cuando algún conflicto sucede en tu corazón, entonces rápidamente lo encuentras, inmediatamente regresas a tu minyue. En China, hay un sabio muy famoso y muy importante... antes de que él alcanzara la iluminación One day, un día he some él estaba discutiendo sobre algunos temas con muchas personas At y al mismo tiempo él observaba sus propios pensamientos. De pronto, él encontró uno de sus pensamientos que no estaba en el sentido correcto y súbitamente se mantuvo sentado y cerró los ojos y se puso a meditar y los otros todos sentían que él estaba un poco extraño ¿por qué el, master, el maestro actúa así? They there two hours. Él se mantuvo sentado dos horas. Then eyes, Después abrió los smile. ojos y sonrió. A very peaceful yeah. and a compassionate. Way to talk with the local people. Él usó una manera muy compasiva Give very good para hablar con todos to y brindó muchos beneficios a muchas personas later, Más tarde él habló y dijo Atrapar a un ladrón en las montañas es fácil, pero atrapar los ladrones en nuestro corazón es mucho más difícil. Found, uh, Porque él encontró selfish thoughts pensamientos egoístas en su interior uh, there. que le bloqueaban. There Estuvo sentado dos horas pure, entrando en su estado And, pacífico uh, y puro y find, después... Uh, new encontró una nueva solución, una solución muy compasiva. So he like this. Y él comenzó a practicar siempre de esa manera. Y poco a pure. poco su corazón and se fue volviendo cada vez más puro y finalmente un día encontró la iluminación. He the, and Él influyó en toda la historia china. Japanese history. Tuvo influencia sobre la historia japonesa. Uh, in history, Japanese. En la historia de Japón. And the, the big help of Japanese people gobernantes y personas de gran importancia investigaron su teoría y su práctica y comenzaron a practicar en de esa manera Before his body died en ese en el momento de su muerte, He said. sus discípulos le preguntaron, okay. Maestro, usted va a dejar este mundo. ¿Qué es lo que le gustaría decirnos? ¿Qué es lo que usted necesita? He said, y él dijo My heart is, uh, clear, mi corazón es claro bright. y brillante no hay nada que necesite Él lo dijo de forma muy pacífica, muy en paz, y con una sonrisa cerró sus ojos. Este es el ejemplo de una vida muy hermosa. Necesitamos este tipo de información poderosa en nuestro campo de conciencia mundial. Tarde o temprano, todos. Dejaremos nuestro cuerpo físico, moriremos. Y al final de nuestra vida, podríamos sonreír en un estado muy pacífico. esto necesita que purifiquemos nuestra conciencia en la vida diaria atraer el sostén desde el campo de conciencia y al mismo tiempo sostener el campo de conciencia no necesitamos esperar al final de nuestra vida So the Podemos estar siempre -est -es. en un estado minyue puro, sonriente, meet cuando nos encontramos con todos. Uh -huh. Podemos sentir que este estado es realmente hermoso. Ahora puedes sentir que cuando te llega esta información, no hay nada más importante que esto. Antes, hay antes tenías muchos apegos, muchas cosas eran muy importantes. El dinero es importante. Las palabras son importantes. La casa, los coches, importantes. Husband El marido is important era importante. Important? Wife? La mujer important. era importante. Uh, dogs, cats, were important. They were important. niños cool. también Now, In this present moment, Ahora en el momento presente is nada es importante. We are just the pure, peaceful. Min, Nosotros solo estamos en este estado puro y pacífico Ming Mingjue Min Kungfu. En el módulo 3 ¿Sí? de Ming Kungfu. Kung Fu, en el curso, this independent, vamos a practicar principalmente Ming Yue Label Consciousness. Este nivel de conciencia, Mingyue, poderoso, estable y puro. Nos relajamos. Nosotros decimos, todas esas cosas no son importantes. Pero esto no quiere decir que dejes de cuidar todo eso. Significa que no vas a quedar fijado ni atrapado en todo eso. Primero vas a venir hacia tu mejor estado, Y luego, naturalmente, vas a crear una completud armoniosa. Y vas a tener mucha sabiduría y vas a, a cuidar desde un estado muy libre y armonioso. Are independent from everything, tú eres independiente de ah, todo pero tú eres uno con todo. Yu, si, si tú usas el estado pacífico ming yue, para cuidar de todo Tú respetarás el proceso de todo. Vas a amar a todos y vas a amarlo todo. Vas a dar el sostén que tú puedas dar. But you also allow everything and cool. y tú también permitirás que todo vaya y venga yeah. can you face the with a smile? y es como si enfrentaras todo con una sonrisa okay. Bien, ahora nosotros en este momento presente, have nuestras conciencias en su interior tienen la información más poderosa. Esta información sostiene a nuestras conciencias y permite que se vuelvan más estables, más centradas y más saludables. Sentimos nuestro campo de conciencia infinita. El campo de conciencia infinita se ha vuelto muy poderoso, muy puro. Se funde con todo el universo. Nuestras conciencias obtienen poder y se liberan de todo. Nuestro campo de conciencia infinita se funde con el universo puro e infinito de forma uniforme. campo de conciencia infinito continuamente se expande junto con el universo. Nos relajamos nos expandimos de forma infinitamente Expand, grande. Further, further. Muy, muy lejos. Nos expandimos lejos. Lejos, muy puro. infinitamente grande And the small, y a la vez infinitamente pequeño good. infinitamente grande We are in the quiere decir que estamos en el momento presente y el tiempo espacio desaparece nos relajamos, nuestro campo de conciencia de alto nivel Ilumina y observa a todo el campo de conciencia general humano. Inmediatamente, e inmediatamente, the human el campo general de conciencia humano se vuelve armonioso. El campo de conciencia humano se despierta, se vuelve brillante. Toda la humanidad, todos, todas las conciencias de todos obtienen esta información pacífica y la información del despertar. Toda la conciencia humana retorna a su interior, hacia sí misma. Todos nos damos cuenta que la conciencia estaba atrapada por el mundo exterior. Conflictos, emociones, peleas, sufri sufrimiento. De pronto todas las personas se dan cuenta de esto. El observador se observa a sí mismo. El observador comienza a observarse a sí mismo, regresa hacia sí mismo. Muy bien. seguimos sintiendo nuestro campo de conciencia este, Mingyue ese estado es muy estable es un campo de conciencia poderoso despierta en estado Mingyue Solo necesitamos tener una conexión consciente con los otros. Eso va a brindar beneficios a las conciencias de los otros. Bien, vamos a usar nuestro estado de conciencia pura, nuestro campo de conciencia, y vamos a fundirnos con el campo de conciencia general humana, con cada individuo, con las conciencias de cada uno. Nos fundimos con los corazones puros, de todos de toda la humanidad a baby heart. todos tienen corazón puro corazón de bebé nuestro Mingyue min es un corazón de bebé despierto Baby heart and merge with a y ese bebé, human, despierto, de co ese corazón de bebé, se funde con todos los corazones puros de bebés de toda la humanidad. Just like, uh, wake up all human baby heart. Es como un despertar de todos los corazones de bebés puros de toda la humanidad. La mayoría de los corazones puros de bebé de la humanidad están dormidos. No saben de su estado de corazón puro de bebé. Debido a los apegos del mundo exterior... así que ahora en nuestro campo de conciencia de nivel min Jue, vamos a través y nos fundimos con todos los corazones puros de bebé humanos y la resonancia de nuestro campo de conciencia min Jue, va a intensificar la vibración de todos los corazones puros de bebé y cuando ese corazón puro de bebé es estimulado y obtiene poder a través de ese estímulo súbitamente va a despertar In the world, the world. en el mundo cotidiano Human, baby heart. el corazón puro de bebé humano Is covered está cubierto de muchas capas de apegos, de fijaciones y es difícil liberarlo el corazón de bebé tiene poco poder, está muy débil Mingyue se funde con el campo de conciencia mundial heart, y va estimulando a cada corazón puro de bebé para que se dé cuenta de sí mismo. This is, uh, just, uh, este es el valor de nuestro campo de conciencia Ming-Yue despierto. Es la razón por la que lo creamos y por la cual lo estamos intensificando. es para sostenernos para sostener a la tierra y a nosotros y al mismo tiempo y al mismo tiempo es para despertar a toda la humanidad y llevar a la humanidad a un alto nivel Ahora nos damos cuenta de que nuestra práctica es una práctica para toda la humanidad. En la vida diaria no necesitamos pensar, mi práctica es para toda la humanidad. No, no debemos pensar de esa manera. Solo debemos comprender que esa es la realidad. Eso. Bien, ahora vamos a usar... Ese campo de conciencia pura de alto nivel para purificar y transformar nuestro cuerpo de chi. Debemos saber que nuestro campo de conciencia siempre es uno con el chi puro del universo. Ese campo de conciencia es la conciencia del universo. Ese campo de conciencia pertenece al universo. Y cuando el campo de conciencia está en el nivel Mingyue, significa que el universo... Despierta. El chi más puro del universo, del universo sostiene a cada uno en su despertar, cada individuo. Yo, mío, desaparece. El ego desaparece. La conciencia es la conciencia del universo. Me, I, ego, yo, just concept. mío, el ego son solo conceptos This just a y, y pertenecen al marco de referencia y, y crean bloqueos este tipo de información crea bloqueos La conciencia despierta y el universo consciente field. es nuestro campo de conciencia. Iluminan el espacio interior de la cabeza. El el universo organiza el chi, purifica el chi. El cuerpo es chi universal. El cuerpo es un estado de chi universal reunido y también va a desaparecer y disolverse otra vez en el universo. Es el proceso de abrir y cerrar. Es el proceso de reunir y dispersar. Universe, in la conciencia universal observa el espacio interior de la cabeza uh, just to use is the solo mantén y usa un estado puro una conciencia armoniosa para observar el espacio interior de la cabeza. El espacio interior de la cabeza se vuelve armonioso, saludable. El campo de conciencia universal observa el espacio interior del cuello A va a través de una forma muy sutil a un nivel sutil se funde en el universo very very muy armonioso, muy saludable El campo de conciencia va a través del espacio interior de hombros y brazos. El espacio interior de los brazos vacíos se funden en el universo. de forma muy armoniosa se vuelven muy saludables el campo de conciencia pura observa y va a través del espacio interior del pecho va muy muy profundo Level, a un nivel muy sutil abriendo y fundiéndose en el universo infinito El pecho en el interior es universo. Es muy armonioso y saludable. El campo de conciencia universal. Observa y va a través del espacio interior del abdomen. This is the the, the chi of the Ese espacio es solo chi del universo. Mind. Se funde. Se disuelve en todo el universo, puro, claro, muy armonioso, vacío, El campo de conciencia, puro, universal, observa a través de la columna vertebral y el interior, el espacio interno del sistema nervioso central, inmediatamente se vuelve vacío. Se funde con el universo. Relax more. Nos relajamos más. Very pure. Muy puro. Very harmonious and healthy. Muy armonioso y saludable. El campo de conciencia pura observa el espacio interior de las piernas. El espacio interior de las piernas. Vacío. Transparente. transparente. Into universe. Se funde en el universo. Nos relajamos. Muy armonioso, muy saludable. Sentimos el campo de conciencia infinitamente despierto. El campo de conciencia va a través de la totalidad de todo el cuerpo de Chi. El universo consciente va a través de la totalidad del cuerpo de Chi. Todo el cuerpo de Chi es universo consciente. Nos rendimos. Relajamos. Relajamos. Relajamos. Se vuelve puro, puro. Se vuelve a un orden muy armonioso. La totalidad del universo consciente es muy armonioso. Esta es la información armoniosa, la información del orden armonioso. Sentimos que el universo se da cuenta nos damos cuenta de esta armoniosa completud moviéndose y transformándose de una manera armoniosa With beautiful inner smile. con una bella sonrisa interior Smile. con esa sonrisa Mingyue bella y despierta The universe. Smile. con esa sonrisa universal universe. siente el universo Awakening, happy. Esa respiración despierta y feliz del universo. Abrir y cerrar la respiración. La respiración es abrir y cerrar. La respiración del universo es... Abrir y cerrar del universo. Moment, uh, Disfrutamos de ese movimiento de completud y de esa transformación. The of love. Vamos con el fluir de la vida universal. Vamos con el fluir de la vida universal. Nosotros somos uno. Bien, todos. El universo viene profundamente al interior. Profundamente al interior es universo. Despacio sostenemos la bola de chi y atraemos el chi al interior de regreso cubriendo tu chi el ombligo con las manos si alguien quiere continuar meditando solo disfrútenlo